Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, mi nombre es María José Vilches, soy directora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Abierta de Recoleta. Eh, quiero darles la bienvenida a su casa, a la Biblioteca Pedro Lemebel, a esta presentación ciudadana, como hemos definido, del libro Todo Legal, que está organizado conjuntamente por el programa Escuela Abierta, la red de bibliotecas de la Municipalidad de Recoleta y la Universidad Abierta de Recoleta. Eh, quiero partir saludando, eh, agradecer la presencia del alcalde, señor Daniel Jaube muchas gracias por estar aquí eh, a quienes me acompañan aquí a la derecha Ignacio Esquipacase, autor del libro y la académica de la Universidad de Santiago, Soledad Pinto eh, especialista en, en periodismo económico eh, quiero contarles que eh, todo legal, auge y de la élite financiera chilena, es una investigación exhaustiva que Carlos Tromben y Ignacio Chapacace eh, armaron durante los últimos dos años y caracteriza los grupos económicos chilenos y sus entramados de poder. Revisa el nacimiento, desarrollo y caída, abordando desde el golpe de Estado al plebiscito constituyente, pasando por el rol que tuvieron durante la dictadura, en la vuelta a la democracia y durante el estallido social. Eh, les contaba que esta es una actividad que es parte de una gira ciudadana que los autores han programado eh, para difundir en la ciudadanía los, eh, los contenidos de, importantes de esta investigación y que Recoleta es la primera parada dentro de esta gira en la región metropolitana. Eh, para comenzar, no podía ser distinto, lo sabemos. <ríe> Eh, quiero comentarles que en caso de que haya niños o adolescentes, tenemos un espacio socioeducativo para ellos en el menos uno, en caso de que quieran ir a explorar otras formas. Eh, aprovecho también de saludar a todos los trabajadores de la biblioteca, en especial al coordinador del área de fomento lector, eh, José Luis Moncá, que está aquí a mi lado a la izquierda, eh, y contarles que, bueno, que el área de fomento lector está... Es un área muy importante para nuestro municipio y está integrado por las ocho bibliotecas eh, municipales, la librería popular y la editorial popular. Para ir entrando en materia, eh, vamos a empezar a hablar ya del libro eh, Todo Legal, auge y caída de la élite financiera chilena, eh, de los autores Carlos Tromben y Ignacio Esquiapacase. Este libro revela en 400 páginas el modus operandi de los grupos empresariales chilenos, desmenuzando con nombres y apellidos, lugares y acontecimientos, el entramado de poder económico que se ha desplegado en los últimos años. Desde el programa Escuela Abierta, la red de bibliotecas de la Municipalidad de Recoleta y la Universidad Abierta de Recoleta, sabemos la importancia que la ciudadanía cuente con información fidedigna para la toma de decisiones. Y reconocemos que esta investigación eh, termina de desnudar la red política y familiar de estas élites financieras. Eh, para comenzar a desmenuzar el libro también y dar un marco, eh, voy a pedirle a nuestro alcalde, Daniel Jadue, que se acerque eh, hasta acá para poder darnos unas palabras iniciales. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, muy buenas tardes a ustedes dos. Quiero partir agradeciendo esta posibilidad, voy a partir con los palos, yo siempre digo para qué me invitan si saben cómo me pongo. Yo te quiero agradecer que esta sea la primera presentación del libro porque Planeta es la única eh, editorial que no quiere venir a la librería popular de Recoleta y que no nos deja vender sus libros a precio justo. Así que podríamos presionar un poco para que dieran ese paso que son además la única editorial que no lo quiere dar. Eh, si estuviera acá ese libro se vendería al mismo precio que lo compran eh, todas las librerías Sin margen, y eso permitiría que llegara eh, a mucha más gente ¿no? eh, ¿Y por qué lo digo? Eh, porque el libro me impresionó gratamente eh, Cuando a mí me invitan eh, a un lanzamiento de un libro A mí me gusta leer el libro y poder comentarlo Y la verdad es que eh, quiero además agradecerle a los dos la investigación y el trabajo hecho ¿No? Eh, esta es una historia a la que ustedes cuentan que eh, las generaciones más jóvenes ni siquiera se la imaginan, y no hay dónde ir a buscarla, no estaba hasta este libro sistematizada y ordenada, con, eh, y la verdad es que es formidable, porque además les quiero contar que en la antepenúltima página aparezco nombrado, porque, eh, porque eh, fue una crítica velada Gonzalo Marner que después de toda la... Hizo antes se terminó cambiando la campaña nuestra Yo sí entendí el mensaje Se lo voy a regalar yo para que él lo lea Porque efectivamente, claro, cuando eh, pasa todo el tiempo eh, Los que fueron ideólogos de la renovación socialista Tratan de retirarse volviendo a las pistas de la revolución ¿no? Ahora, ¿qué me llamó la atención del libro? Bueno, primero que desnuda eh, a toda la elite chilena ¿no? La desnuda en su perversión La desnuda en su mezquindad La desnuda eh, Efectivamente en todo su egoísmo ¿no? Pero además eh, Yo que siempre lo digo Soy marxista yo soy, Entonces yo estoy convencido Que él estaba un instrumento de dominación de clase Creo que este es un libro Que lo deja clarito, clarito, clarito, clarito Sin decirlo ¿No? Cómo la clase dominante se toma el Estado y lo ocupa para hacer y deshacer solo lo que les conviene a ellos. Cómo son capaces de torcer las leyes, cómo son capaces de comprar los votos en los congresos cuando los hay, cómo son la, capaces incluso de torcer las voluntades con extorsión, con amenaza, ¿no? de las más duras, eh, a los entre comillas políticos que se pudieron en algún minuto haber sentido que eran capaces de hacer... Eh, un cambio pero además el libro desnuda cómo la concertación de partidos por la democracia le ocultó a Chile en el 90 una verdad tremendamente incómoda ¿no? porque cuando uno se acuerda del 90 se acuerda de la salida pactada lo digo porque yo eh, denuncia, de, denunciamos como comunistas de esta salida ¿no? pero efectivamente todos decían que no existía entonces nos presentaron un programa de transformaciones en el 90, eh, para el gobierno de Patricio Elwin, que iba a recuperar los derechos laborales, que iba a revisar las privatizaciones, que iba a devolver Chile al punto en donde se había interrumpido el desarrollo en el golpe. Y sin embargo sabían de antes de llegar al poder que iban a hacer todo lo contrario. Porque lo que le ocultaron a Chile, los de la concertación, en los cuales eh, la mayor parte de Chile creyó durante mucho tiempo, es que habían tenido un proceso de convergencia ideológica con la dictadura en lo económico. ¿no? Y esto yo creo que se desmenuza y queda al descubierto cuando uno ve que el Partido Socialista pacta con la democracia cristiana para un pacto histórico. ¿Y por qué lo digo? Porque la democracia cristiana, y en el libro igual queda claro, ayuda a organizar el golpe. Estructuró los contenidos Económicos del golpe a través del ladrillo Tuvo el primer ministro de justicia la dictadura militar fue de la democracia cristiana Juan Villarsú y otros que aparecen Nombrados en el libro En una investigación sumamente riguroso eh, Construyeron el ladrillo Que era la propuesta económica De la, de, de la escuela eh, Económica de la católica Que era la sucursal de los Chicago Boys ¿no? Es más, yo siempre he preguntado ¿Cuándo la iglesia católica y la universidad católica Le van a pedir perdón a Chile? por haber impuesto el neoliberalismo y haberse prestado para la dictadura para que impusiera el neoliberalismo con ellos como punta de lanza la iglesia y la universidad católica hasta el día de hoy no han dicho nada pero son los responsables fundamentales entonces cuando uno mira cómo crearon la AFP pensando en la AFP en ningún caso en beneficiar a los trabajadores ni en entregar eh, pensiones nunca estuvo ni en el depurado le interesaba que los fondos de los trabajadores sirvieran para construir el imperio que construyeron para ellos fue desde un comienzo así y todos sabíamos, los que dijimos no a la AFP en el 90, en el 80 cuando, cre cuando las crearon ¿no? nos dijeron que estábamos locos, que éramos trasnochados el libro cuenta claramente incluso cómo mintieron cuando instalaron en el imaginario colectivo esto de que el sistema de reparto estaba quebrado ¿no? y el mismo Pinochet incluso en la discusión que sale retratada en el libro les dice, bueno, pero esto no es verdad, me, me genera dudas, ¿no? Entonces claramente no era la intención. Y esto es algo que yo espero que el pueblo de Chile alguna vez cobre. Entonces el libro me pareció formidable. Además está escrito eh, de una manera entretenida, de una manera ágil. De hecho, lo leí anoche. ¿eh? Partí a las siete y media, ocho de la tarde leyéndolo y lo terminé como a las 4 de la mañana y no me podía quedar dormido porque el libro lo consume a uno, no uno al libro ¿no? eh, y es tan entretenido porque además está escrito eh, uno eh, siempre dice, ¿no? eh, Spinoza decía que había tres formas de conocer la realidad uno a través de las emociones y de las sensaciones uno a través de la experimentación práctica, a través del método científico a través de la investigación y que estas dos primeras formas te permitían conocer la esencia de las cosas el libro tiene un poco de las tres, ¿no? ¿por qué? porque primero genera emociones. Cuando ve el rol que cada uno jugó, ¿no? entonces cuando uno lee un libro y el libro es capaz de, de generarte rabia, de generarte risa, eh, risa sarcástica, ¿no? de generarte una serie de emociones, uno abre la mente, pero además el libro tiene la investigación y tiene los datos duros, y tiene las citas de las actas, ¿no? tiene la historia de cuando encontraron las cajas ahí en el Archivo Nacional, en la escalera escondida, tiene una cantidad de detalles que uno le dice, no, pues aquí está la verdad. Y aquí está la verdad y por lo tanto el libro permite conocer la esencia de, todo el, de toda la transición, de la supuesta, la mal llamada transición eh, a la democracia. Y efectivamente el libro parte diciendo, o sea, parte anticipando que esto va a generar la caída de la clase dominante, pero también lo advierte muchas veces el libro. Cada vez que encuentran un obstáculo saben cómo reordenarse, cómo reagruparse y cómo tomar las decisiones desde el aparato de dominación, desde el instrumento de dominación de clase que es el Estado, ¿no? con la justicia, con todo. ¿no? O sea, en este país, yo me acuerdo cuando yo era candidato, todos decían que un comunista nunca podía ser candidato a Chile. Los ladrones de banco pueden ser presidentes de Chile, pero no los comunistas. Es una cuestión brutal cómo se instalan en el imaginario Colectivo verdades que hay que confrontar. Y creo que el libro eh, ayuda a confrontarlas todas y de una sola tirada. Así que yo me siento orgulloso de que seamos la primera comuna en presentarlo. Eh, espero que podamos tener acceso para que esté en toda nuestra red de biblioteca y que lo vayamos sembrando. Y les deseo todo el éxito. Además, espero que tengan muchas ediciones. Eh, sí, una crítica no para, el, no para los investigadores y para el escritor. ¿Dónde está el cantante? Ricardo, la gente la A nuestra ya no lee esa letra bueno. Lo leí con lupa toda la noche bueno. Usted, Los que me conocen saben que tengo una lupa eh, Y sería un gesto para la gente de 35 años de profesión ¿no? Eh, que si hay una segunda edición se tratara de hacer con una letra un poco más... Eh, Grande para pa que sea más cómoda porque es eh, eh, ¿ah? Vamos a la cuarta Tenemos que agrandarlo un poquito Una gotita ¿no? O que venga con una lupa de esas que se corren Pero está notable el libro Los felicito y la verdad que es un orgullo que estén aquí eh, Y le agradezco a ustedes que estén Y lo recomiendo, ¿eh? hay que leerlo eh, Uno lo lee y queda clarito Lo que hay que votar el 4 de septiembre <risa> Clarito sí okay. absolutamente Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Como siempre, inspiradoras. Eh, para continuar, quiero contarles eh, que tenemos entonces a mi lado a Ignacio Schiapacase, uno de los autores del libro, junto a Carlos Tromben, y a la académica de la Universidad de Santiago, eh, Soleada Pinto. Primero eh, va a presentar Ignacio. Eh, pidió una pizarra, así que prepárense Va a haber explicación con ganas Hemos definido este encuentro como ciudadano Así que esperamos también que, que ustedes puedan hacer sus preguntas Después de la presentación de Ignacio Y del comentario eh, de la profesora Soledad Pinto Entonces para que vayan anotando sus dudas, sus comentarios Porque vamos a tener un espacio al cierre de las presentaciones Ignacio es académico de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. De base es ingeniero agrónomo y es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Oxford. Estudios Internacionales del Desarrollo de la Universidad de Oxford. El ámbito de investigación de Ignacio ha sido el rol de la élite empresarial chilena en la creación y mantención del sistema de AFP, hasta donde había generado muchas investigaciones académicas a nivel de PAPER. Pero este es su primer libro. Eh, en general, los trabajos de Ignacio están mirando la economía política, la organización industrial y las políticas públicas y de desarrollo sostenible. Eh, como les contaba, este es su primer libro, eh, cuya investigación y escritura realizó durante la pandemia junto a Carlos Tromben, eh, edit eh, editado por la Editorial Planeta. Ignacio, la palabra es tuya, eh, y eh, acá está tu pizarra solicitada. ¿Puedes ocupar el, el micrófono? Uh -huh. Plumón y borrador en la mano. ¿Podemos darle un aplauso para que se anime? ¿Aló? ¿Sí, me escuchan? Primero que todo, eh, bueno, saludarlos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos a los vecinos y vecinas, a los compañeros y compañeras de Recoleta. Eh, gracias por el, darse el espacio y la energía de venir un sábado a las 5 de la tarde a acompañarnos a hablar de, de la pesada historia de Chile. Eh, debo reconocerles que eh, el, proceso de el proceso de escritura e investigación a ratos no fue fácil eh, porque uno tiene que adentrarse en los sótanos de, de la historia contemporánea en nuestro país y realmente, como decía el alcalde recién, eh, uno no deja de sorprenderse con las barbaridades y con, con, también con la perversidad. Tam, también yo coincido con eso, la perversidad de de esta gente no, no tiene límites. Eh, dicho eso, quiero partir agradeciendo eh, al alcalde por darnos la oportunidad de estar acá. Muchas gracias alcalde. También a todo el equipo que estuvo involucrado en la, en la organización del, de esta actividad. Eh, hemos tenido conversatorios del libro, hubo un lanzamiento oficial, pero la verdad debo decir que por lejos, por lejos, esto ha sido el encuentro más bien organizado. Así que muchas gracias por... El profesionalismo, el cariño, la dedicación que le pusieron, le han puesto a la, a la actividad, cada detalle está súper bien cuidado. Eh, dicho eso ahora, quiero, eh, quiero partir invitándolos a leer el libro. El libro es, es un libro eh, eh, de hartos capítulos, son 38 capítulos, pero cada capítulo es cortito, de 8 o 10 páginas, y cada capítulo tiene una estructura de forma tal de que abre con una imagen, ¿ya? una imagen sugerente, en la cual nosotros buscamos condensar el... el, el el, el contenido o el mensaje del capítulo, eh, y cada capítulo está, está, bien, está escrito en forma amena, buscamos jugar, como dice el alcalde, con el humor, eh, ser sarcástico, también mostrar el lado oscuro de toda esta historia, eh, pero hay un esfuerzo consciente por entregar al lector un, esfuer, un, un, un, un, un trabajo en un lenguaje ameno, eh, que, que, que sea llevadero, que no, que no sea una, un, algo pesado, digamos, la tos leer el libro. Eh, y yo desde, la, desde mi posición de académico también, y con Carlos, hay, un, hay, una, hay, una, hay una decisión consciente de un poco de salir del, del molde, digamos, y darnos espacio para escribir para el gran público. Porque hoy día en la academia, lo, lamentablemente, todos los incentivos están puestos para olvidarse de la docencia, olvidarse de eh, hacer pedagogía social, ¿no es cierto?, y publicar los famosos papers. Entonces... Eh, aquí hay un, hay un trabajo detrás de investigación también, que también involucró de alguna forma un costo, eh, porque hoy día un libro como este no es, no es valorado en la academia. O sea, en, en, en, eh, cuando a mí me ponen la puntuación para subir la jerarquía de la universidad, esto vale literalmente cero, huevo. ¿Por qué? Porque el sentido está ha puesto en el paper académico. Entonces hay una decisión consciente de eh, tomar estos eh, conocimientos y eh, transformarlo en crónica, pero una crónica rigurosa. Pero también, como mencionó el alcalde, todo está eh, citado, ¿no es cierto? Todas las todas las cifras que se dan están rigurosamente señaladas y es posible encontrarlas en la literatura. Así que los invito a, a, hablar, a leer el libro, si bien es un libro largo, eh, se lee fácil, ustedes pueden ir saltando de capítulos. Cada capítulo es una historia de alguna forma contenida en sí misma. Eh, y ahora voy, a, voy, a, voy a, a, a hablar del libro propiamente quiero hacer cinco puntos ¿vale? en, esta, en esta presentación breve voy a hacer estos cinco puntos eh, ejemplificando y dando nombres para, para, para que tengamos una mejor comprensión voy a partir diciendo el primer punto es que eh, un grupo de economistas los Chicago Boys eh, que impusieron un modelo sobre todo un país completo ese modelo fue no solamente mantenido sino que expandido en democracia y ese modelo no solamente cambió nuestra economía sino que cambió nuestras vidas completas es el, el primer punto que quiero hacer el segundo punto es que eh, el terror de estado impuesto por Pinochet y la dictadura es inseparable es inseparable de eh, el proyecto neoliberal es un todo coherente y armónico sin Dina sin desaparecidos sin tortura, sin exilio, no hubiera sido posible imponer este sistema perverso sobre todo un país, sobre todo una sociedad. El tercer punto que quiero hacer es que eh, eh, discutir con ustedes cómo la, las estrategias políticas que usaron para primero imponer el sistema y después para mantener el sistema en democracia. Voy a darle algunos ejemplos para que entendamos cómo cómo eh, eh, este grupo fue capturando de a poco la estructura del estado y después las estrategias que, que usaron para eh, mantener ese poder en democracia. El cuarto punto que quiero hacer es eh, eh, discutir con ustedes cómo, cómo esto, cómo esta captura del Estado significó que eh, hoy tengamos un, un sector financiero hipertrofiado. Y significa que hoy día las FP no solamente sean administradoras de nuestras pensiones, sino que también sean mucho más que eso. Y quinto, quiero hacer una mención, digamos, ligar todo lo que todo lo que voy a eh, conversar con ustedes, con, eh, hacer, ligarlo con la contingencia. Yo, como les contaba primero, quería eh, conversar con ustedes esto de que eh, el, el modelo impuesto en dictadura cambió eh, no solamente la economía, sino que nuestras vías, No sé si ustedes se acuerdan, los mayores probablemente sí, pero este era un país productor, productor de calzados, textiles, de eh, electrodomésticos, incluso se llegaron a armar autos aquí en nuestro país. Bueno, todo eso fue. Eh, eliminado, digamos, eh, a partir del de trabajo que hacen los Chicago Boys a, par a partir de la impulsión de la terapia de shock en marzo del año 75 hay todo un cambio hay todo un giro en la economía de nuestro país se libera la economía y eso provoca una gran dislocación desaparece básicamente la industria de nuestro país y nos convertimos entonces en un país exportador de piedras de alimentos o de eh, bienes eh, con poca, poco nivel de manufactura ¿ya? Eso, eso es eso es en lo económico. Ahora, todo eso tiene, tiene un correlato en, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de ser un país que promovía la industria, nos convertimos en un país que promovía los servicios. Entonces desapareció la industria, pero al mismo tiempo se crearon bancos, se crearon las financieras. ¿Se acuerdan las financieras? Es algo nuevo. Aparecieron a medio del, del año 70. Se crearon después la FP, que fue la quinta de la torta. ¿Qué significó eso? En lenguaje académico, eso significa que se financiarizó la economía. Ahora, en términos pedagógicos, en fácil, ¿qué podemos decir? Que una minoría, una élite diminuta, lo que hizo fue transformar nuestras vías en flujos financieros. Eso es básicamente financiarización. ¿Qué significa que nuestras vías hayan sido transformadas en flujos financieros? Que en vez, por ejemplo, de entregar nuestras cotizaciones a las cajas de compensación, perdón, a las cajas previsionales, entregamos nuestras cotizaciones mensuales a unas entidades con fines de lucro que al momento de, nosotros de hacer la transferencia desde nuestras cuentas o de nuestros sueldos, desde nuestros salarios, a estas entidades con fines de lucro, ellas nos cobran un peaje. Esas entidades con fines de lucro son las llamadas AFP, que cada vez que transferimos nuestro ingreso mensual nos cobran un peaje mensual, que es una comisión. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en vez de cotizar para un sistema solidario, que además de pensiones bastante buenas, nos entregaban, ¿qué nos entregaban? Nos entregaban casas también dignas, ¿no es cierto? nos entregaban centros vacacionales bastante buenos, nos entregaban salud. Bueno, todo eso fue terminado para el beneficio de una ley diminuta y para que nuestras vías se transformaran en un flujo financiero. Entonces empezamos a transferir nuestro 10%, cada vez que transferimos ese 10% nos cobran un peaje. Ocurrió lo mismo con las ISAPRES, los que los trabajadores y trabajadoras de alto ingreso pueden, podían entonces afiliarse a este sistema Seguro de salud, que no es un, no es, no es un sistema de salud, ¿no es cierto? Es nada más ni nada menos que un seguro privado de salud. Bueno, cada vez que nosotros transferíamos nuestras luquitas de nuestro sueldo, los que podían, a la ISAPRE, se les cobraba un peaje, una cuota. Lo mismo ocurrió con el, nuestra educación. Empezamos a pagar educación privada, empezamos a pagar el CAE, lo mismo ocurrió con nuestra vivienda. Si antes la vivienda era proveída por el Estado, por las cajas previsionales, ahora nosotros tuvimos que endeudarnos con crédito hipotecario. Cada vez que pagamos nuestra cotita del crédito hipotecario, va y eso, se iba un cobro, ¿no es cierto?, un peaje que iba a los bolsillos y iba a parar a los bolsillos de esta elite financiera. Entonces se creó un, se modeló una sociedad completa a imagen y semejanza de una elite pequeñita, diminuta, no eran más de tres, cuatro grandes conglomerados financieros. El conglomerado Cruz la Larraín, el conglomerado Vial, el conglomerado Edwards, los dueños del Mercurio, y un par más de conglomerados. Pero ese era la, el, el núcleo, el núcleo eh, que eh, tomó, capturó el Estado, lo, tomó el control de la rienda del Estado y entonces modeló una sociedad completa para su propio beneficio. Todos los aspectos de nuestras vidas fueron transformados en un flujo financiero para el beneficio de una ley diminuta. Todo se transforma en un negocio, incluso hoy día, ¿no es cierto? Cuando estamos corto, Vamos al supermercado a comprar con tarjeta de crédito. Y adivinen qué pasa cuando pasamos la tarjeta. Cada vez que pasamos la tarjeta, hay un peaje que va a parar a los bolsillos de la elite financiera. Es tal el nivel de financiarización que hoy día las grandes tiendas comerciales de ropa, Falabella, Ripley, que son hoy día? Más que tiendas, son bancos. Hoy día el, el, el, el, el, la venta del... De la ropa, ¿no es cierto?, del electrodoméstico, es, es, es una excusa porque el real negocio está en los créditos que nos dan para que nos endeudemos con ellos, para que tomemos deuda. Entonces, el primer punto que intentamos mostrar en el libro es eso, eso. se creó, se modeló una sociedad completa para el beneficio de una élite diminuta, que tomó el control del Estado para imponernos este modelo de sociedad a sangre y fuego. Aquí paso con esto al segundo punto. Les decía que también lo que intentamos mostrar en el libro es que el terror de Estado es inseparable de, eh, de este modelo social radical. Cuando se nos acusa radical, a nosotros desde la izquierda nos dicen, oye, que ustedes quieren instalar ideas radicales. Los únicos radicales son ellos. Los únicos radicales son los Chicago Boys que impusieron un modelo social que nunca había existido. Si somos un laboratorio, nunca en ninguna parte del mundo había, había, ningún grupo economista había tenido la osadía de transformar todo el aspecto de una vida de un, de un individuo, de una mujer, de un hombre, en un negocio bueno, ellos, ellos tuvieron la osadía, la radicalidad ellos son los únicos radicales en esta historia entonces les decía que el terror de Estado es inseparable eh, de eh, las reformas neoliberales y eso no, no lo decimos nosotros, bueno, lo decimos nosotros también pero lo dice el mismo Sergio Castro ¿Ya? El padre de los Chicago Boys, o el decano de los Chicago Boys, el líder de los Chicago Boys, que fue ministro de Economía, después fin... ministro de Hacienda. Y antes de ser ministro de Economía, les cuento que fue ejecutivo del grupo Edwards. Y después de que salió de Hacienda, adivinen dónde fue a parar a trabajar al grupo Edwards también. Entonces, los Chicago Boys se nos presentaban como estos ideólogos, economistas, como alejados ahí, como tecnó... tecnócratas alejados de la materialidad de la vida real, pero eran economistas, gente con. Amplias conexiones con los grupos empresariales. Eran básicamente empleados de los grupos empresariales. El mismo José Piñera, y algo que en su currículum, lo esconde, pero él, antes de ser ministro del Trabajo, era director de estudios del grupo Cruzat de Larraín. Era uno de los súbditos aventajados de Manuel Cruzat Larraín, infante. Eh, entonces, eh, Sergio Castro dice eh, en una cinta, en pidió a comienzos de los 90, dice: no, era no, no hubiera sido posible. Eh, instalar el sistema neoliberal si es que los chilenos no les ponen una, dijo textual, estoy citando, ¿eh? una bayoneta en el culo para salir a trabajar. Lo dice él, no lo digo yo. Ahora, ¿qué antecedente aportamos nosotros? Eh, es la reunión secreta que hay en eh, en eh, el Palacio Presidencial de Viña, Cerro Castillo, en donde eh, an justo antes de la imposición de la terapia de shock, se junta Manuel Contreras con el grupo de economistas que iba a tomar el control del Estado. También ejemplificamos este punto de, la, de que no podemos separar, ¿no es cierto?, el terror de Estado de eh, este modelo económico. Eh, de, eh, lo ejemplificamos con el hecho de que justo cuando asesinan al ex Casier, Orlando Leterer en Washington llegan, ¿no es cierto?, los Chicago Boys, comandados por Jorge Caguas y Sergio Castro, a negociar con los organismos internacionales. ¿ya? Mientras ellos van bajando del avión. El auto del ex canciller vuela por los aires. Nos inmutan, para esto no es un problema, y siguen adelante, a pesar de, de, de, de este horrible asesinato, crimen, siguen adelante con su agenda, negocian la deuda externa chilena, después vuelven al país como si nada. El tercer punto que quería hacerles es, es contarles un poco con ejemplos cómo como, como, como se impone este sistema, aparte del terror de Estado, ¿no es cierto? Y cómo se mantiene en democracia. Lo que ocurre, lo que mostramos en el libro, es que los Chicago Boys progresivamente comienzan a tomar control del de gabinete de Pinochet. Comienzan con fuerza el año 75 con la imposición de la, de la terapia de shock y poco a poco, poco a poco, van tomando los diferentes ministerios. ¿Sí? Esto es un proceso progresivo entre el año 75 hasta fines del año 79. ¿Cuándo culmina este proceso? El año 79, cuando José Piñera asume en el Ministerio del Trabajo. Cuando Piñera asume, eh, se provoca el control total de, eh, del gabinete, por parte de los Chicago Boys. O sea, si tomamos el gabinete político, económico, social, creo que de los 12 ministerios, 14 ministerios, controlaban todos menos uno. ¿Ya? Entonces, Piñera llega en la cúspide del control del puerto de los Chicago Boys. Y en forma coincidente, como Piñera llega en la cúspide del puerto de los Chicago Boys, ahí ocurre también la imposición del sistema de AFP. Y aquí quiero conectarlo entonces con una, ayer estuvimos en Valparaíso, estuvimos en la Municipalidad, Salón de, Salón de Honor de la Municipalidad de Valparaíso, estuvimos con el compañero Mesina, ¿no es cierto?, hablando, respondiendo a la pregunta, ¿qué tan relacionada está la AFP con la constitución del 80? Bueno, de nuevo, es un todo indisoluble indivisible. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80, si ustedes recuerdan, se aprueba a través del plecito espurio del 11 de septiembre del 80. Y adivinen o recuerden cuándo se aprueba el decreto de ley 3500, que es el cuerpo legal que da vida a la FP. Se aprueba el 13 de noviembre del 80. O sea, poquitas semanas después que se no impone la Constitución del 80, se impone el decreto de ley 3500. Otra cosa es que el sistema FP haya empezado a operar el 1 de mayo de 1981, aquí volvemos a la perversidad, ¿no es cierto?, que menciona el alcalde. Los tipos son tan perversos que le entregan este, este, este sistema, ¿no es cierto?, que en vez de entregarnos dignidad nos expolia y lo inauguran el Día del Trabajador, el primero de mayo de 81. Pero bueno, lo importante es entender, comprender de que el decreto de ley 3500, que es el cuerpo legal que da vida a la FP se aprueba en forma espúre también el secreto de la Junta de Gobierno el 13 de noviembre, escasas semanas después de la aprobación de la constitución del 80. Entonces, de nuevo, la constitución del 80 y eh, la FP, de nuevo, son un todo indisoluble. Entonces, durante la dictadura, eh, los Chicago Boys, apoyados por sus empleados, por sus sus trabajadoras, ¿no por sus patrones, los grupos financieros, toman el control del Estado y una vez que toman el control del Estado, logran crear la FP en noviembre del 80 y, las, por ejemplo, las, las ISAPRES en marzo del 81, de nuevo pocos meses después de la aprobación de la Constitución del 80 y después viene el cambio del Código Aguas también, creo que en mayo del 80. ¿Qué es lo que ocurre en democracia? Transición. Aquí de nuevo eh, hago alusión a lo que decía el alcalde. Una característica de la élite financiera es que tiene y la élite económica chilena en general y de, la, de las élites económicas de América Latina es su tremenda capacidad de adaptación a diferentes escenarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si durante la Dictadura: Los dirigentes gremiales o los dueños o ejecutivos de grandes empresas tenían acceso a la toma de decisiones por medio de su participación en las comisiones legislativas. Pues se acuerdan que estaba la Junta de Gobierno y de, estaba, estaba el Congreso clausurado, ¿no es cierto? Entonces, el Poder Legislativo residía en la Junta de Gobierno y de la Junta de Gobierno colgaban las comisiones legislativas, que eran cuatro. Bueno, todos los el, eh, dirigentes de la SOFOFA de la CPC. Participar en estas comisiones legislativas Que lo que ocurre es que viene la democracia Eso se acaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo, cómo se recrea esta, esta capacidad de influir en la toma de decisiones? Básicamente hacen hacer las leyes Es que eh, tenemos un congreso Pero las decisiones no se toman en el congreso ¿ok? Las decisiones se toman en, en espacios extrainstitucionales La soberanía yo lo que mostramos en el libro, no reside en el Ejecutivo, no reside en el Congreso, reside en espacios opacos, ¿sí? en espacios oscuros, en seminarios, en reuniones. Recordemos que en ese tiempo, en los 90, no había ley de lobby, así que todas estas reuniones secretas, estos cafés, estos almuerzos, se hacían sin problema. Entonces las grandes decisiones se toman en esos espacios opacos, oscuros, y por tanto, las leyes, los proyectos de ley, llegaban cocinados al Congreso. El Congreso era un espacio donde solamente se hacía una performance, ¿ya? Se nos contaba de que se iba a ingresar tal o cual proyecto de ley, y el Congreso solamente se remitía a eh, subir o disminuir un poco los porcentajes, las cifras, pero lo grueso de los proyectos de las ideas estaban, ¿sí? estaban negociadas de antemano. Y, y hay varios ejemplos de eso. Recuerdo, un, déjenme recordarle un, darle un ejemplo para explicarle recuerdo que entrevistamos a Hernán Somerville, expresidente de la asociación de bancos, y él nos contaba muy suelto de cuerpo, nos decía, no, si nosotros en la asociación de bancos preparamos la reforma de, de la ley de bancos. Y se la presentamos a este mesías, a este marfán, que era el ministro de Hacienda, o sea, a, a ese nivel, así se refería a, a, a, al ministro de Hacienda, a este marfán, como si fuera su empleado. Y entonces le presentamos el proyecto de ley, ya diseñado, y, y ellos lo aceptaron. Y ahí viene, ¿no es cierto?, una pequeña negociación, pero los proyectos de ley eran diseñados por el sector financiero. Lo mismo ocurre con la ley de multifondos, ¿se acuerdan? Aprobada el año 2002, que Ricardo Lagos, Ricardo, Lago, Ricardo Froilán Lagos la presentó como el gran avance democratizador. ¿Por qué? Porque, porque podríamos elegir el multifondo, no serían invertidos nuestros ahorros. Bueno, esa ley la diseñó José Ramón Valente, que ¿sí? es un ex ministro de Piñera. La diseñó él y después el gobierno de Ricardo Lagos la, hizo, la hace suya y la presenta al Congreso. Entonces tenemos que, las decisiones importantes, la soberanía, no reside en el Congreso, no reside en, los, en las instituciones de representación democrática, reside en estos espacios opacos, oscuros, donde se toman las decisiones de espaldas al pueblo. Y por eso le molestaba tanto la convención constitucional, porque la convención era el espacio a través del cual las decisiones volvían al pueblo. La soberanía volvía a estar en el lugar en que correspondía, no en espacios, no en los hoteles, de, no, no en las eh, salas de hoteles, ¿no es cierto? Santa Aquino, en San Jato, ubicado en San Jato, en New York o en Londres, sino que volvía a estar en las manos del pueblo. Y eso les molestaba, y les molesta profundamente, y por eso están tratando de torpedear la propuesta de constitución eh, a cualquier precio. Entonces, tenemos que, para resumir el tercer punto, ¿qué les quería hacer? Es que. En dictadura se impone un modelo social eh, Tomando el control del Estado Y después entonces en democracia Tienen la capacidad de rearticularse Y sostener su poder Su capacidad de influir sobre la toma de decisiones Al recrear este espacio de decisión en, al, al, al, digamos, al sacar del, del, del, del Congreso y del Ejecutivo La toma de decisiones Y poner la soberanía en espacios opacos oscuros Cuarto punto que les quería hacer Es que esta, esta dinámica pero finalmente un sector financiero hipertrofiado. ¿Sí? Entonces tenemos que, les contaba que el decreto de ley 3500 creaba las FP, pero hoy día tenemos que las FP, no son, no son solamente FP, no solamente eh, administran nuestros fondos de pensiones, sino que, por ejemplo, la FP son dueñas de PreviRed. ¿Conocen PreviRed? Es la plataforma a través de la cual nosotros hacemos nuestras cotizaciones mensuales, pagamos nuestras cotizaciones mensuales. Bueno, ellos son los dueños de esa plataforma. Durante el gobierno de Elwin también las la FP tuvieron la oportunidad de controlar, de tener parte al menos en la propiedad del Depósito Central de Valores. Antes el Banco Central tenía el rol de eh, custodiar todos los papeles, eh, todos los títulos de acciones, de bonos. ¿sí? ¿No en la bolsa de Santiago se transan al día miles de papeles, compra-venta de acciones, compra-venta de bonos, fondos de inversión, fondos mutuos. Bueno, antes el Banco Central tenía la obligación de guardar esos títulos. Durante el gobierno de Alwin, eso se privatiza y se da la oportunidad de que los privados se hagan cargo de esto. Entonces viene un consorcio que se llama Depósito Central de Valores y hoy día son estos privados los encargados de tener la custodia de, esos, de esa información vital para nuestro país. Y la FP, por cierto, participan de, eh, del control de la propiedad del Depósito Central de Valores que hoy día es una entidad privada. Entonces la FP administra pensiones administran el Depósito Central de Valores, administran red y eso no es todo porque también administran el Fondo de Santía, que fue implementado durante el gobierno de Ricardo Lago, y Ricardo Lago entonces les da el negocio a la FP. Entonces tenemos un sistema financiero que se hace tan poderoso, que controla de alguna forma la soberanía, que logra expandirse. Entonces cuando, cuando se nos dice, no es que la concentración administró el modelo, eso es falso. La constatación no solamente administró, sino que expandió el modelo, lo per permitió que se profundizara, permitió que el modelo se consolidara. ¿ya? Es, de nuevo, es un todo continuo, hay una historia, hay una historia continua ahí. Y ahí el, un rol preponderante lo tuvo, por cierto, la democracia cristiana, que de ser algunos de ellos opositores al modelo neoliberal, se transformaron en fervientes eh, defensores del modelo. Y eso también es un elemento importante para explicar cómo este modelo, ¿no es cierto?, se sustenta, se implementa y se consolida. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo que es el caso de José Pablo Arellano. José Pablo Arellano es un economista de la democracia cristiana, doctorado en Harvard, tiene todos los pergaminos académicos que uno quisiera tener. Él, eh, al comienzo de la década del 80, publica los papers académicos más rigurosos que se han publicado hasta la fecha en cuanto a, en tanto críticas al sistema FP. O sea, el tipo, el año 80-81, publicó papers que ya hacían una crítica severa al sistema, cuando el sistema estaba naciendo, indicaba, indicaba que el sistema iba a ser un fracaso y que no iba a funcionar. Eso lo dejó escrito entre el año 80 y 83. Ya estaba clara la película. Con el retorno a la democracia, él toma el, la posición de eh, director de presupuesto, después presidente de Codelco, después sale del Estado y, adivinen qué hace, él mismo se presenta como candidato para ser director de FP. Y hoy es director del banco BCI. Por tanto, hoy día es un miembro de tomo y lomo de la polifinanciera. Lo que nosotros llamamos polifinanciera. Este sector hipertrofiado, ¿no es cierto?, se transforma en la polifinanciera en la ciudad del dinero, que controla por medio de sus tentáculos el poder ejecutivo, el poder eh, el poder legislativo, eh, los partidos, partido socialista la democracia cristiana, el PPD, además de, sin mencionar, los partidos de derecha, la UDI, etcétera, ¿no es cierto?, pero tenemos que los partidos de la ex concertación se neoliberalizan. ¿Por qué? Porque sus economistas pasan a formar parte de la poli financiera. Uno de ellos es José Pablo Arellán. Entonces aquí ahí también hay un, un mecanismo súper importante de, de control y de. y que permite ¿no es cierto? a la poli financiera eh, cooptar eh, a los que antes eran críticos y eh, expandirse. Y finalmente quiero, eh, quiero hacer el enlace con la contingencia porque decíamos que el modelo se impuso por medio del terror de Estado, por medio del control del, de la, del, del aparato estatal que hacen los Chicago Boys, por medio de la cooptación de, de los que eran antiguos críticos del modelo, que se convierten al creo neoliberal. Eh, pero hay una cuestión muy importante que son las mentiras, las fake news. Las fake news no son nuevas. ¿sí? El sistema FP se impuso a punta de fake news. Se nos dijo primero, fueron tres grandes mentiras, se nos dijo que el sistema de reparto estaba en quiebra. Nosotros tuvimos acceso a documentación secreta que prueba de que eso era falso. Esos fueron cálculos amañados, cifras cocinadas, eh, preparadas por los Chicago Boys para hacernos creer de que el sistema estaba en quiebra y no es así. ¿ya? Eso es completamente falso. Segunda mentira, se nos dijo que el sistema FP era un sistema de pensiones. Tampoco lo es. Porque créanme que el sistema FP no cumple con ninguna, con ninguna de las condiciones que se requieren para ser llamado sistema de pensiones o sistema de seguridad social. ¿Ya? Internacionalmente, el mundo civilizado, hoy día no, no tenemos un sistema de seguridad social civilizado, el mundo civilizado, en el mundo occidental civilizado, para que un sistema de pensiones se llame de seguridad social, para que califique como sistema de seguridad social, tiene que ser participativo, solidario, Universal y la FP no cumple con ninguna de esas características. Las FP son simple y llanamente un sistema de ahorro forzoso que en lo fundamental se convirtieron en una fuente de capital barato. Como tenemos una elite empresaria mediocre, las FP de alguna forma reemplazaron a lo que se conoce como la acumulación prim primitiva de capital. ¿Sí? Como era un poco avispado, entonces lo que hicieron fue perversamente hacerse nuestros ahorros previsionales, algo que para nosotros es sagrado, en toda sociedad es sagrado, y lo usaron como capital barato para hacer crecer sus imperios. Y la tercera eh, mentira que nos contaron es que el sistema FP nos iba a dar pensiones fabulosas. Fantástica. Nos dijeron de que nos íbamos a jubilar con tasas de reemplazo del 100%, incluso más, ¿Qué son las tasas de reemplazo? Es básicamente, dicho bien en fácil, es ¿cuánto mi jubilación logra reemplazar mis últimos sueldos? Es decir, si yo, por ejemplo, salgo ganando 100 luquitas y me dicen tu tasa de reemplazo va a ser de un 80%, significa que yo voy a jubilarme con una jubilación de 80 menos. Bueno, esa fue la promesa. A veces decían 80%, a veces decían que eh, 100% y, y, y el mercurio encontramos... Una, eh, como dice el alcalde, encontramos una, una portada en que se prometía más de un 100%. Ahora, lo grave es que esta mentira fue sostenida en democracia, porque en febrero del año 2000 hay una, hay una, ahí está registrada una portada del Mercurio en que se dice que para el año 2020 nos, nos iríamos a jubilar con de nuevo el 100% de nuestros sueldos. Bueno, la realidad indica que en promedio estamos logrando pensiones autofinanciadas del 28%. Nos prometieron un 80%, un 100%, el promedio hoy día es 28%, autofinanciada. Porque hay que sacar el pilar solidario. Están, ahora tienen la osadía, la de decir, no, que el pilar solidario también es parte del sistema de pensiones. Pero el pilar solidario no es parte del decreto de ley 3500, es otra ley. ¿Ya? Así que que no se pasen de listo y cuando evaluamos el sistema FP tenemos que evaluarlo solamente considerando las pensiones autofinanciadas. Ahora, si desagregamos este 28%, la cuestión aún más terrible para las mujeres porque la mujer está logrando en promedio un 17% de reemplazo. Es decir, si una mujer hoy día termina su vida laboral ganando 100 luquitas, se está jubilando con 17 mil pesos, para ponerlo en cifras fáciles. Entonces, fue la tercera gran mentira. Entonces, como se impuso el sistema FP a punta de fake news, hoy también están tratando de expediar el proceso constituyente a punta de mentiras y fake news. No es no es un recurso nuevo ocupado por la elite económica. ¿ya? Es un recurso viejo, ellos lo saben ocupar muy bien y por eso tenemos que estar atentos para desnudar la fake news y convencer, tranquilizar a nuestros vecinos a nuestras vecinas que pueden estar más temerosas. ¿Qué pasa también con la contingencia? Entonces, sabemos que, como siempre, no están mintiendo. Segundo, ¿qué nos dice la prensa? no es cierto Hay que leer el mercurio, hay que, hay que informarse, hay que leer el enemigo todos los días. ¿Qué nos dice el mercurio? No? Y la segunda, nos informaron de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, negoció, negoció en New York eh, la próxima reforma tradicional ¿Y qué se negoció? Se negoció que, más o menos siguen igual, y que el, el eje del sistema sigue siendo la capitalización individual. Vamos a poder incorporarle reparto, pero en New York se negoció de que el eje central es la capitalización individual, las cuentas individuales. Entonces, como, como ocurría en dictadura, como ocurría en democracia, las decisiones no se están tomando hoy en los espacios de representación democrática, sino que en reuniones en el extranjero, que no están, además, afecta a la ley del lobby, porque la ley del lobby solo opera aquí en, en Chile. Entonces, para poder hacer lobby con tranquilidad, se, dan, se van a New York, a Londres, y arman estos famosos Chile Day para poder negociar eh, con tranquilidad. Entonces, si vemos que, de nuevo, volviendo a lo que decía el alcalde, Vemos la capacidad de, de este sector financiero para rearticularse, rearmarse, adaptarse a las circunstancias. Y hoy siguen, se siguen negociando las cosas a puertas cerradas en espacios extrainstitucionales. ¿Sí? Eh, y entonces vemos que, como antes, la élite financiera logra que se eh, negocien reformas súper importantes para nosotros en espacios extrainstitucionales, en espacios opacos, como antes, mienten, ¿no es cierto? Pero aquí, aquí también esto nos muestra que hay un problema más estructural, ¿no es cierto? No es que el ministro Marcel sea malo, quizás bueno, quizá, quizá le falta un poco más de carácter al ministro, pero hay una opción estructural, ¿ya? Hay una cosa estructural de que hay un patrón que se repite a través de las décadas. Entonces podemos decir, podemos colegir que aquí hay un problema, quizás que es del capitalismo, ¿cierto? o al menos del capitalismo en su fase neoliberal, y que no lo vamos a eh, solucionar con reformitas, sino que esto requiere eh, reformas mayores, cambios mayores, y que debemos estar atentos porque la nueva constitución, cuando la aprobemos, va a ser un primer gran paso. Pero eso, eso es un primer gran paso. Debemos seguir atentos porque esta batalla cultural va a continuar. ¿Por qué? Porque la ley financiera tiene una alta capacidad de rearticularse, de mantener sus privilegios. Eh, y esto, digamos, está recién comenzando de alguna u otra forma. Nos queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias Ignacio. Comprendemos por qué el alcalde se quedó hasta las 4 de la mañana. Comprendemos también el insomnio que no, nos da todo el tema. Eh, vamos a continuar eh, con un comentario que va a ser Soledad Pinto. Ella es académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, es especialista en periodismo económico. Eh, se formó como licenciada de Comunicación Social en la Universidad de Chile y tiene un magíster en Comunicación Estratégica y en Dirección de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado también en medios de comunicación escritos, pero también hoy día está abocada a la formación de eh, los futuros periodistas. Así que te recae, querida Soledad, una gran, una gran tarea, sobre todo en estos temas, particularmente en investigación y economía. Agradecemos mucho, profesora, su presencia y le doy la palabra para que nos pueda comentar su visión sobre el libro Todo Legal. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, después de, de las palabras del alcalde y de la exposición de Ignacio La verdad es que eh, la tarea de tratar de agregar algo es bien difícil Pero trataré eh, Yo estaba tomando apuntes mientras perdón, hablaba Ignacio Y entre las cosas que creo que precisamente los periodistas o los medios de comunicación no hemos cumplido un papel muy destacado me, me hago cargo sobre todo los medios de comunicación porque obviamente la propiedad de los grandes medios de comunicación está relacionada con la élite financiera entonces aquí también tenemos ahí uno de repente puede decir Oye, pero ¿por qué todo lo que está diciendo Ignacio no salió antes? ¿o por qué todo esto no se dice? porque obviamente hay conflictos de interés, o sea todos tienen ahí, incluso, por ejemplo, bueno, el grupo Edwards, que es el dueño de la cadena El Mercurio, ¿no? El Mercurio, la segunda, las últimas noticias. Está la tercera, que pasó a ser del grupo Sayé, que es uno de los dueños de lo que era Corbanca, y también estuvo antes en la propiedad también de Provida, ¿no? Y de otras empresas del sector financiero, ahora de los supermercados Unimark, DCMU y todo lo demás, ahora está un poco de capa caída porque ha tenido unos problemas financieros, pero sigue siendo el daño la tercera. Eh, los canales de televisión, MEGA, sabemos que está relacionado al grupo, eh, a la parte del grupo que es Palavela, de Empresas Palavela es, el, es de, de Heller, el que fue dueño de la Chile. Eh, no me voy a meter en fútbol, alcalde. No hay problema. Okay. Eh, y bueno, ya antes fue también, eh, antes Mega fue de Ricardo Claro, ¿no? Un personaje súper oscuro en la política chilena, no le vamos a dedicar más espacio que ese. Eh, entonces, no voy a seguir por esa, por esa vía, porque podemos estar mucho rato, pero también, ¿no? Aquí hay claros conflictos de interés y la élite también controla los medios de comunicación. Y las veces en que ha habido medios en que se pueden haber escapado, digamos, también ha habido un error de parte, digamos, error le vamos a llamar, de parte del Estado, que en algún minuto ponía mucha publicidad y también beneficiaba a los grandes grupos, por ejemplo, al Mercurio. Ya, eh, Ahora hay bastante medios más chiquititos, <risa> Sí, sí, sí. No, no, sí, me estoy, estoy refiriendo, claro, al, al estamos hablando de los últimos 80 años también. Y de antes, bueno, <ríe> okay. antes, no se preocupe, antes de eso, eh, el gobierno, bueno, durante dictadura también el, el, se sabe que recibieron eh, créditos de regalo, ¿no? crédito en, en, en condiciones muy blandas, sobre todo el mercurio. y se Nunca ha quedado muy claro si lo pagó o no lo pagó. Eh, pero bueno, eh, entonces como le decía, ese es como, como el, gran, el gran debe que tienen los medios de comunicación. No, no los periodistas, no, no, no nos echen toda la culpa a los periodistas porque de repente eh, sería ideal, claro, tener medios de comunicación que tuvieran otra, otro perfil, que no estuvieran eh, tan... Eh, Cooptado, es la palabra. Eh, entonces, quería nomás aclarar un par de cosas que, que yo creo que, que tampoco están muy claras, pero que, que de repente hay que reiterarlas. Por ejemplo, eh, lo que decían del ladrillo, ¿no? El ladrillo es este gran eh, libro que se formó con todas las, la, todo lo que escribieron los, los Chicago Boys, gente que no era, no era Chicago, que era también de la DC, etcétera etcétera Y que se le llama el ladrillo porque eran Hojas mimeografiadas. en ese tiempo no había, no había, ¿cómo se llama? Fotocopia ahora, sino que sacan mimiógrafo. Entonces parecía un ladrillo porque era gordo así, tenía este, este como esta, esta algo así. <risas> el ladrillo se empezó a escribir mucho antes de septiembre del 73. Entonces decir que el golpe de Estado fue una cosa así como, ¿ah? no. Esa cuestión está planeada de mucho antes, se pusieron a trabajar mucho antes y a instancias de la Armada. ¿no? Eh, eso como una cosa que, que de repente uno la dice y hay gente que se sorprende. Yo creo que no nos sorprendió mucho, pero, pero creo que es bueno mencionarla de repente. Eh, lo otro es que... Eh, cuando Ignacio hablaba del capital barato, no, obviamente, claro, el capital barato que, que tienen la, los fondos de pensiones beneficia, pero beneficia a las empresas, no a las personas, porque, claro, nuestro, nuestros fondos de pensiones se los prestan a los bancos a una tasa, vamos a pensar que puede ser, no sé, bueno, ahora está la tasa más alta, pero pensemos que puede ser un 4 o 5%. Pero cuando las personas les vamos a pedir plata al banco, el banco nos presta esa misma plata que nosotros le pasamos a una tasa de 30%, un crédito consumo. ¿Ya? Entonces, esas son también las cosas que, eh, claro, el capital es barato, pero para un sector, en este caso para la élite financiera. Y, eh, um, y bueno, yo voy a aportar un par de datos eh, que eh, confirman todo lo que todo lo que fue la investigación de todo legal, que todo esto es una investigación que eh, obviamente aquí si hubiese, si hubiese habido algún dato inexacto o alguna cosa errónea, créanme que ya habrían sido sí, demandados, ¿no? Pero van, el, van, van en la cuarta edición y no pasa nada, ¿por qué? Porque todo esto está respaldado y es absolutamente está todo. todo eh, todo es cierto, digamos, todo absolutamente verídico. Lo que yo voy a aportar, voy a, eh, voy a aportar también un poco de enojo a, al señor alcalde, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, porque es como, lo, tengo unas cifras que dan cuenta de dónde hemos llegado, de todo este proceso de los últimos 50 años, del 73 para adelante, Ah, lo otro, lo otro que se me olvidó decir, claro, Ignacio también lo dijo, pero creo que también hay que reiterarlo. Las bases del neoliberalismo las puso la dictadura, pero quien consolidó el neoliberalismo fue la democracia. Eh, durante, durante, durante, perdón, mi, mi inexactitud, absolutamente. Eh, durante la... Eh, Acaba de salir un estudio que eh, da cuenta de la concentración de la propiedad y en el fondo dónde hemos llegado con todo este modelo que se impuso. Yo me voy a parar porque necesito escribir las cifras, porque si la, las doy así yo creo que no voy a, se va a aportar mucho. Bueno, el que venía preparado para escribir era Ignacio, pero como yo soy profesora no, no puedo ver una pizarra y no rayarla. Entonces... Esto es un estudio que eh, se hizo, lo hicieron economistas de la Universidad de Chile, pero es por un encargo de Hacienda, eh, que tiene que ver con el tema de la reforma tributaria, pero lo que básicamente nos da cuenta acá es la concentración de la riqueza que hay en Chile, que es peor de lo que uno se imaginaba. ¿Ya? Ellos hicieron este estudio con los RUT de, de, de 13 millones de personas, que es la información que tiene el Servicio Impuesto Interno. ¿Ya? Entonces, con todo eso, se ha llegado como a, a la mejor eh, información que se tiene hasta el minuto, si bien confirma lo que ya se sabía más o menos del 2011, por ahí, con los primeros estudios del profesor, de un profesor muy destacado, el profesor Ramón López, que se sabía que había una concentración de la propiedad en Chile, una concentración de la riqueza, pero esto entonces hace toma los, los, los datos de impuesto interno y, y eh, entonces llega a la siguiente conclusión como le digo, son 13 millones, perdón, 13 millones de personas, por lo tanto, el 1% son 130.000 personas, el, son 13 el 0,1 son 13.000, el 0,01, 1.300. ¿Por qué tengo eso? Porque los ingresos del 1%, o sea, de esos 130.000, se supone que el ingreso promedio de ese grupo son 250 millones de pesos. El de anuales. Anuales. Sí. Esto, este, aquí 13.000 son 1.580 millones y este 0,1, o sea, el 1.300 personas tienen ingresos promedio en, con un, un apellido que le llaman los economistas de Bengao, que son 11.190 millones de pesos. ¿Ya? O sea, este 0,1 es parte de este 01 y este 01 es parte de este 1. ¿eh? No son separados. O sea, uno toma este 1 y como que lo va, va haciendo así una cosa como, como que lo va mirando con lupa, con, con la misma lupa que miraba. ¿eh? Un zoom, claro, con la lupa del, del alcalde. ¿Ya? Y eso es, estos son ingresos. O sea, es la que la gente gana cada año. Eh, básicamente además proveniente de cosas del capital, ¿ya? No es trabajo, eh, son, vienen, son ingresos que provienen del capital. Y si uno lo mira desde el punto de vista del patrimonio, este 1% tiene eh, un patrimonio aproximado de 1.300 millones. Si uno lo mira a este 0,1%, el patrimonio es de un poco más de 8 mil millones y este 0,1 tiene un patrimonio de 50 mil millones todos de pesos 50 mil millones de pesos promedio por cada uno de estos 1300 ya o sea 0,01 <ríe> parece que no bueno entonces, eh, yo nomás voy a dejar ahí, <ríe> entonces como les digo, esto, esto, est estos números que yo, que yo les daba recién, eh, es el resultado de, de, toda la, de todo lo que, eh, el relato que tiene el Todo Legal, que tiene además, eh, pues así da para indignarse, eh, da para indignarse. Hay, unas, hay una, algunas otras historias también que son bastante... Eh, Esperanzadora, ¿no? Como el, el, el tema de la renuncia de un presidente del Banco Central, de Roberto Saller, una persona que, un economista muy destacado, a mi juicio, que es como una de las pocas personas que se negó a ser eh, comprada y se fue para su casa. Y el tipo renunció a lo que debe ser el, el, el puesto más, eh, más codiciado dentro del sector eh, eh, económico, que era ser presidente del Banco Central eh, hay, Todavía hay ejemplos Hay algunos ejemplos de, de gente que conservó eh, La dignidad, la cordura y otras cosas Aun cuando creo que son mucho más los ejemplos Que nos da el libro de, de Que no se, no se pudo lograr eso Creo que eh, va a ser mucho más productivo Y si ustedes tienen consultas A lo mejor Ignacio Nos podemos... Algo que quizás no está tratado porque no es el tema del libro, pero que podría incorporarse en una futura edición Es cuando uno cruza lo que se prometía de la AFP con el plan laboral de Piñera Porque por una parte lo que prometía la AFP igual requería de algunas condiciones Cuando ellos se tratan de defender dicen, no pero es que era efectivamente a esto se podía llegar si no había lagunas, si trabajabas en los 35 años y si efectivamente nunca había tenido, ¿no? Pero al mismo tiempo que se estaba planteando un sistema que dependía estructuralmente de tu continuidad y de tu solidez laboral, se estaba planteando un cambio en las condiciones laborales que precarizaba el empleo, que facilitaba el despido y que promovía el aumento del desempleo. Entonces había también además una contradicción dentro de las mismas políticas que ellos planteaban, una contradicción que era fundamental, que, que hacía absolutamente inviable, siquiera creer que pudieran llegar a cumplir su, su sueño. Solo, solo eso. Corrupción. Respecto a la corrupción, creo que la, la propuesta de la Constitución sí se hace cargo del problema. En el artículo 170, capítulo 5, dice que la corrupción es contraria al bien común. La, la, la propuesta de constitución lo, lo dice explícitamente. La corrupción es contra el bien común y es deber del Estado. Inciso segundo del, del artículo 170. Dice, el inciso segundo dice que el Estado debe erradicar la corrupción, o es obligación del Estado erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. Y también hay otro artículo muy importante que, que ha pasado colado, no nos ha relevado mucho, que es el artículo 182 del mismo capítulo quinto, que dice que eh, los abusos de mercado son contrarios al interés social. Es el inciso quinto del artículo 182, capítulo 5 de la nueva propuesta de constitución. Y ahí entonces, una vez que se dice que el abuso de mercado es contrario, al intersocial define como abuso-mercado la, adivinen qué, colusión, la posición de, eh, eh, el abuso de posición dominante en el mercado, y lo que es clave, lo que es, clave es que define que la, el Estado se va a hacer cargo de la excesiva concentración cuando esa concentración no permita el eh, funcionamiento eficiente de los mercados. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque si uno revisa los casos de colusión, ¿Cuántos se ponen de acuerdo en esos casos de evolución? Son máximo dos o tres empresas, no son más. Son todos mercados altamente concentrados. Entonces, si aprobamos esta propuesta, que la vamos a aprobar, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre, el Estado va a tener la potestad o la obligación de entrar a picar. Va a tener que el Estado hacerse cargo y va a tener que reformular o va a tener que, eh, va a tener que establecer leyes para que la estructura de su grupo económico... Eh, se, se reformule. ¿ya? Porque hay cuestiones en Chile que son totalmente, eh, digamos, insólitas, son una locura. No es posible, por ejemplo, de que el grupo Luxich sea dueño de un banco y además sea dueño de empresa del ruro alimenticio o de, o de las comunicaciones. En los países civilizados, en los países de las democracias avanzadas, un mismo grupo económico no puede ser dueño de un banco y de una empresa industrial, por ejemplo, porque eso supone muchos conflictos de interés. Entonces, si aprobamos la nueva constitución, los grupos económicos van a tener que repensarse. No es, no va a ser aceptable la excesiva concentración que hoy día tienen los mercados. Y segundo, quería aportar con un dato de, de concentración de la riqueza que a mí me voló la cabeza. Estaba cuando En agosto, cuando estábamos preparando los conversatorios para la nueva constitución, eh, estaba viendo los, la, los datos de desigualdad de riqueza. Lo que aquí está hablando Sol es de ingreso. Aquí soles no está dando datos de flujo fundamentalmente. Yo les voy a hablar de, de riqueza, del stock de riqueza. ¿sí? Entonces, si pensamos que la riqueza de un país, ¿qué es la riqueza de un país? Son los ahorros, los inmuebles, ¿no es cierto? Edificios, son los fondos de inversión, fondos mutuos, etcétera Toda esa riqueza la podemos pensar como una torta. ¿Sí? Toda esa riqueza de Chile. Estos datos no son míos, son datos, son datos del World Inequality Database, ¿ya? Es el, el, la, la base de datos que ha formado Piquetí, Thomas Piquetí y su gente, el economista francés. Estos compadres tomaron los datos de Chile y nos dicen que un 48% de nuestra riqueza es controlada por el 1% más rico. ¿ya? 130... Es, bueno, no, esto es un 1% de 13 millones, por tanto un poco más, son 180 mil personas. Si consideramos que en Chile somos 18 millones, 19 millones de personas, 190 mil personas controlan prácticamente la mitad de la riqueza de nuestro país. El 1%, el 1% más rico, controla la mitad de la riqueza de nuestro país. Después tenemos el 9% siguiente, controla, no, aquí me equivoqué, para el otro lado, es así, controla el 32%, ¿Ya? este es el 9% siguiente, ah. por tanto tenemos que, si sumamos, 48, 32, ¿cuánto nos da? 80, el 10% más rico de Chile controla el 80% de la riqueza de nuestro país, el 10% más rico controla el 80% de la riqueza, y esto no aparece en ningún medio, y todos la tienen piola, y después tenemos esto acá. Tenemos el 20%. Este 20% es controlado por el 40% siguiente. ¿OK? Tenemos que el 10% más rico controla el 80% de la riqueza. Y después tenemos que el 40% del medio controla el 20% de la riqueza. Entonces, estábamos en Limache, una junta de vecinos. Y una vecina me, me levantó la mano y me dijo, profesor, se equivocó. Porque si usted suma acá, el 1 más 9 más 40 nos da 50. ¿Dónde están los otros 9 millones y medio, 10 millones de chilenos? Están afuera. Po. No controlan nada de riqueza. En efecto, tiene una riqueza negativa. De menos 1%. Es decir, acumulamos deudas pasivos. Deudas con los bancos, con las casas comerciales, etcétera. Por tanto, con esta distribución de la riqueza, ninguna sociedad es viable. Este país no es viable si es que no remediamos esto, si es que no redistribuimos la riqueza en nuestro país. Sí, disculpe, solo, solo para agregar otro dato, eh, bueno aquí, sí, la verdad es que entre ingreso y pachimón y riqueza oh. podemos hacer una torta... Eh, ese es, no, y bien, bien poco sabrosa. Eh, no solamente para agregar un dato también desagradable: el, el 0,01% de la población que decíamos que es el que tiene más patrimonio, más ingresos, paga menos impuestos también. De ser una talla, es una reflexión, ¿eh? porque la élite también es tan inteligente que convence a la gente que el problema de Chile es el sueldo de los parlamentarios. De esto no se habla. Y los mismos que hablan del sueldo de los parlamentarios, que son los rostros de televisión, nos hablan de la diferencia que gana el rostro de televisión, que gana más de 30 millones de pesos, y el cameraman, que es el que está detrás de la cámara, que gana 500 lucas. Entonces, también porque esto es estar permanentemente ¿no? dañando la imagen del sistema político para que nunca el sistema político tenga la fuerza de hacer lo que hay que hacer. Y yo aquí quiero dar un mensaje, un poquito de esperanza, porque yo por mi ancestro y por mi historia soy alguien que está preocupado permanentemente de la política internacional. Me gusta saber lo que pasa en Medio Oriente, en Palestina, en América Latina. Eh, y yo quiero darle esperanza porque cuando yo veo a Petro, miren, Petro llegó al poder el lunes pasado. El martes había presentado una reforma tributaria de más de 15 mil millones de dólares. El miércoles había restablecido relaciones normales con Venezuela, se habían intercambiado embajadores El jueves había estatizado la energía. Entonces uno dice, no... No, si, si, si no es que no se pueda. Además, les quiero comentar que Macron, que es de centro derecha, acaba de estatizar toda la energía eléctrica en Francia. O sea, sectores de la centro derecha están llegando a la conclusión de que hay que desmercantilizar algunas áreas de la vida de las personas. Pero nuestra elite no lo entiende. Solo hago el comentario a que no sea todo tan duro en la tarde. Muchas gracias Ignacio, ahora sí vamos a cerrar y quiero contar solo tres, tres cosas muy pequeñas Ahora vamos a hacer un intercambio, eh, estimados. les tenemos un regalo Desde el departamento de educación de la municipalidad de Recoleta Él es Pablo Castro, es el coordinador de Cisterna, disculpa, era con C Coordinador del programa Escuelas Abiertas Y este es un libro que escribió Adrián Medina, el director del departamento de educación Viene con un prólogo también del alcalde y se eh, pueden sacar una foto y encontraba en, en trueque también eh, los autores del libro nos van a dejar dos ejemplares para las bibliotecas de, eh, para la biblioteca Pedro L Lemebel, para que puedan venir a pedirlo apenas este operativo. <risa> Son ocho bibliotecas. <risa> sí. Exacto. Un pequeño aviso. Eh, desde hoy, la Biblioteca Pedro LMBL está estrenando una colección especial que se llama una colección constituyente, que está al fondo, especialmente con libros dedicados a la temática, para que vuelvan a la biblioteca y podamos conocer más. Los invitamos ahora a un café, compartir y seguir conversando. Gracias. Un aplauso para todos.